generalmente se otorga a organizaciones religiosas y su con, él y su congregación se denominan ateos. Diego Santiago, ¿cómo funciona esto y si es que se puede hacer? Explícanos, Diego. Daniel, amigos, en casa un caso muy interesante. Este líder comunitario indica que como congregación secular sin fines de lucro deberían recibir los mismos beneficios económicos que las entidades religiosas reciben. Y a pesar de no creer en Dios si es muy creyente de su argumento y está listo para pelear en corte en un futuro cercano. Veamos. I don't in God. Well, Luke, Luke Douglas possible, es el I... director ejecutivo del Centro Comunitario Humanista en Mesa y como buen ateo, ni él ni nadie en su congregación cree en Dios. But I do Douglas está considerando demandar al Servicio de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, pues hay un estatuto para entidades religiosas que les da una exención de impuestos, o sea, que no están obligados a pagar dichos cobros federales. El director ourselves. señala que esto es un privilegio económico para las entidades religiosas por encima de organizaciones seculares sin fines de lucro, un punto que también comparte esta integrante del Centro Humanista, quien se reúne regularmente con otros miembros para hablar sobre las filosofías de la vida. Yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos no debe de tener preferencia a las religiones, y ni entre religiones. Sin embargo, el ser ateo no es una religión. Por esta razón, el pastor Gilberto Bermúdez tiene ciertas dudas si la queja del señor Douglas es válida. Una persona atea sabemos todos que no cree en... Vaya, no, vaya, no cree en Dios. Pero este pastor, quien nos asegura no recibir algún beneficio del IRS, indica que la exención de impuestos no debería existir para ninguna entidad religiosa. Yo creo también que, que no deberíamos de abusar del sistema. Entonces, muchas organizaciones están solamente por sacar un beneficio para beneficio propio, ¿verdad? Por su parte, el director Douglas indica que su demanda no sería para aprovecharse de alguna ayuda gubernamental, sino para crear igualdad en las diversas entidades de este país, las cuales promueven una devoción, ya sea Jesús, Mohammed, Buda, hasta Satanás o nada por el estilo. We are raising a good faith challenge to a law that we believe is unconstitutional. Muy interesante. Douglas indica que están retando una ley que no es constitucional. El siguiente paso será declarar sus impuestos en el 2020 de la misma manera que un líder religioso, de no darse las cosas a su favor. Douglas asegura que allí pondrá la demanda y nosotros obviamente estaremos pendientes.